Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva misión de nuestro programa Un Café con, aquí en Segundo Paso, con Hoy con un invitado, como siempre, especial, de áreas distintas, de mundos distintos, pero siempre especiales con, con relación a lo que hacen, lo que son, lo que proyectan, sus propios desafíos y los desafíos que proyectan también en el plano social. Nacido en la ciudad de Curicó, en la zona central de Chile, teólogo, doctor en ética y democracia por la Universidad de Valencia, académico, investigador, en su momento en el Centro Ecuménico Diego de Medellín, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica FEU en el año 1998, entre el 2001 y el 2010, miembro de la coordinación de ATAC Chile, Asociación para una tasa a las Transacciones Financiarias y la Acción Ciudadana, parte importante, por tanto, de esa idea que impulsa que otro mundo es posible como lema, desde donde se impulsó el Foro Social de Chile, actual rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Estamos ante un profesional ligado a la academia, a lo social, a lo político, a la búsqueda de mejores horizontes para nuestro país en particular y el planeta en general. Bienvenido, don Álvaro Ramis Olivos, a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Gracias a ti, Álvaro. Y queremos empezar de inmediato, ¿no? Como, como rector, usted tiene muchísimas actividades y como tal queremos enmarcar estos minutos que, que vamos a tener de conversaciones, llevarlo por varios temas. Uno de esos es que a partir de marzo de este año tendremos un nuevo gobierno administrando el país. Ellos, junto a la labor que está desarrollando la Convención Constitucional, que tiene el deber de elaborar una nueva Constitución. En ese plano, entonces, Álvaro, ¿cómo se conjugan ambas realidades si además sumamos que hay un poder legislativo absolutamente equilibrado entre los que se supone serán partidarios del gobierno de aprobación y aquellos que serán opositores. Y además teniendo en cuenta que viene un plebiscito de salida que nuevamente va a enfrentar a un sí y un no. En ese plano viene un periodo de mayor tensión para Chile Álvaro. Bueno, creo que ya comenzó esa tensión ya desde el 2019 con el estallido social y la revuelta que, que, que le siguió eh, y que desembocó en, una, una, un, en un proceso, por decirlo así, de, de, de, de conducción política de esa tensión, que es la convención constitucional y el proceso de elaboración de la nueva constitución. Pero pudimos advertir ya en las elecciones presidenciales de este, de este periodo eh, la enorme polarización que se produjo, la tensión, ¿Ah? Un, un, un ánimo muy crispado porque evidentemente que hay posiciones de fondo que se están discutiendo. No es extraño que en este caso lo que estamos eh, debatiendo no es simplemente un proceso de un programa electoral o de la continuidad o no de determinadas personas en el gobierno, sino que son eh, decisiones de fondo que van a tener eh, consecuencias más allá del actual gobierno, porque una elaboración, la elaboración de una nueva constitución pues tiene una vigencia eh, previsiblemente de décadas, ¿no? Eh, y además toca transformaciones eh, de fondo. Eh, la relación obviamente entre el gobierno y la, y la convención tiene que ver con, con, con, con los roles que cada una de esas dos eh, instancias posee, ¿no? El, el gobierno tiene que administrar el día a día, la cotidianidad, ¿no? tiene que asumir un trabajo que de, de parte incluso con la herencia recibida, que tiene que asumir tareas que son emergentes, ¿ah? apagar los incendios, por decirlo así, de cada una de las situaciones que se que involucra en el interés público. Y cumplir las promesas también, ¿no? Exacto. Y desarrollar un plan y un programa que va a ir eh, en, la, en la línea, digamos, de, de, de, de, de políticas de, de, de corto y mediano plazo. ¿Ya? Eh, y al mismo tiempo, pues en largo plazo, es el rol propio de la convención constitucional. ¿ah? La convención, al elaborar una constitución, marca una regla, un cambio de rumbo, ¿ya? y ese rumbo va a transitar progresivamente a un nuevo horizonte. Pero la, la, es probable que después de la aprobación de la constitución, eh, los efectos de ese cambio constitucional se van a ir sintiendo progresivamente, con, con, con menos, eh, por decirlo así, inmediatez de lo que uno puede sentir, un, una acción de un gobierno. Eh, entonces, am, ambos niveles, digamos, de acción eh, son complementarios y si se hubiera dado, por decirlo así, un enfrentamiento o un conflicto abierto entre la Convención y un gobierno como el que podía haber presidido José Antonio Caz, evidentemente eso hubiera llevado a, a, uno, a, a, a un escenario bastante poco eh, plausible, digamos, porque de alguna forma, una de esas dos fuerzas iba a tener que ceder. ¿ya? O la convención ¿ya? era desplazada y terminaba fundamentalmente, o, o, o no o terminando su labor, o deslavando su tarea, o el gobierno cedía. ¿sí? Y eh, es, ese era el punto en que se jugaba. Ahora hay una relación, por decirlo así, que han reconocido ambas instancias como de colaboración, pero de autonomía también. Es decir, la, la, la convención posee autonomía para poder diseñar su propio proyecto constitucional con un grado de autonomía plena ¿ah? y el gobierno está obligado, digamos, a prestarle todos los apoyos, no solo prácticos, sino sobre todo políticos, para poder desembocar en un, en un producto que es la constitución que sea adecuado. En ese plano, Álvaro, entonces se facilita mucho más la labor teniendo un gobierno que es más cercano a, a las posiciones de de la gran mayoría de los que conforman la Convención Constitucional, ¿cierto? Y yo te preguntaba, bueno, también viene un deber, el cumplimiento de promesas. Y en ese caso, indudablemente, con una Convención Constitucional que se va a tener que pronunciar y llevar a un cuerpo normativo una serie de exigencias de la sociedad chilena, debería claro. tener correspondencia con el gobierno, el gobierno que asume el 11 de marzo. Claro, y además el gobierno puede encontrar en el nuevo texto constitucional un entorno legal más favorable, un entorno normativo más favorable para el cumplimiento de sus propias promesas, ¿no? como lo que estamos viendo hoy día con la famosa licitación del litio, que eh, evidentemente que, que, que pone en jaque ¿no? eh, un, un, un problema de legitimidad y de, y de, de, de validez, de facticidad y validez. ¿no? En términos de que es muy probable que el, el gobierno se encuentre el 11 de marzo con que la licitación... Es legal ¿m? en términos de, de, su, de su formalidad jurídica, pero es absolutamente ilegítima ¿ya? y contradictoria con no solo las promesas de la campaña del gobierno, sino también con su programa y además con las expectativas ciudadanas. Entonces, en ese, en ese, en ese marco, un entorno constitucional distinto puede ayudar ¿m? o debería ayudar a recuperar ese tipo de, de recursos naturales que hoy día no están protegidos constitucionalmente con la fuerza que requiere y que permite que, se, por decirlo así, que constitucionalmente no exista una protección a su, a su realización, a su protección como recurso natural eh, del Estado y se, se pueda dar este tipo de situaciones que son escandalosas. Eh, y que jurídicamente aún, ¿sí? todos los análisis hasta el, hasta el momento muestran que a pesar de toda la la ilegitimidad, la falta de transparencia, la... no, no, es una, no, no sea una licitación inconstitucional. ¿no? Entonces, ahí, ahí vamos a tener un, un, un, un, un, necesariamente un escenario de conflicto político que no sí. se va a poder resolver solamente por la vía judicial, ¿ya? porque hay que apelar, digamos, a la legitimidad eh, también ético-política de un tipo de, de procesos de esta naturaleza. ¿ya? Uh -huh. Álvaro. Que, eh, mira, se, se nos viene el desafío a partir del 11 de marzo, indudablemente, desde ¿no? de perogrullo, pero en el plano de, de, de tu trabajo como académico, como rector de una universidad, el plano educativo, eh, tienes tú una lista de prioridades que deberían ponerse en la tabla de discusión, pero no solo discusión, de ejecución, salud, educación, pensiones, reforma tributaria, propiedad del agua, nuestros recursos minerales que se está discutiendo en estos momentos el tema del litio. Sí. Y, y un tema que, que, que yo me recuerdo bien y te vi en, en, en la calle con eso, con un estudiante como era Gustavo Gatica, eh, que fue eh, indudablemente reprimido y, y perdió la vista en función del actuar de, de la policía, eh, disolución, refundación o mejoras de carabineros como sostuvo el mandatario electo en la reunión que tuvo el pasado 29 de diciembre con el general director de carabineros. ¿Y cu ¿Cuáles son esos desafíos y si se enmarcan en lo que te estoy preguntando? Bueno, mira, yo creo que la, la agenda del gobierno tiene cierta, ciertas formas, ¿no? Yo creo que el, el, el, la que debe, por ejemplo, tomando el último punto, refundar o, o generar condiciones para una nueva institución policial es la convención. ¿ya? Ahí hay facultades y, y capacidad de poder eh, establecer las bases para un proceso de refundación necesariamente va a ser eh, progresivo, porque la función policial no puede, por decirlo así, tener un punto cero, no podemos quedar sin policía un mes o un día, porque simplemente es parte, digamos, del, de, de, de, de, de, la, de hacer efectiva la, la ley, ¿no? Eh, el punto es que, claro, eh, en el caso del gobierno tiene que establecer prioridades respecto a su, a, a su programa, Todas estas tareas que tú has descrito son parte de ese programa y yo creo que todas deben ser cubiertas y, y, y deben ser eh, progresivamente asumidas. Pero si hay una que a mí me parece que debería ser la número uno, no porque sea más importante que la otra, sino porque es condición de posibilidad para las otras en la reforma tributaria. ¿ya? Es decir, hay que partir con una reforma tributaria porque es la que genera recursos, no recursos variables, sino constantes, para poder eh, financiar el resto del programa. Al mismo tiempo, es una medida de justicia, en la medida en que el, la propia realidad chilena de enorme desigualdad muestra que una de las grandes tareas es poder construir una sociedad más cohesionada, más igualitaria, ¿ah? y donde exista, por decirlo así, una progresividad en el pago de impuestos que tenga relación directa con eh, romper la brecha de la desigualdad que hoy día tenemos. ¿no? Todo lo que se habla hoy día sobre impuestos a los superricos, pero también generar una, una, una progresividad en la, en, la, en, la, en la tributación va a hacer justicia a, esta, a este no enorme problema, pero sobre todo va a permitir que los la, cambios ¿no? y todas las, las políticas sociales y políticas públicas que se implementen tengan eh, financiamiento necesario. El próximo año en, ese, en esa materia es un año muy alarmante porque el presupuesto en sí ya ha sido recortado en un 22%, es decir, el nuevo gobierno va a entrar con un presupuesto 22% menor al que contó el, el presidente Piñera durante 2021, y además se siguen abriendo brechas porque todavía no están claras ciertas formas de financiamiento de ciertas políticas, como la, la que han llamado ¿no? la pensión general universal, uh -huh que eh, está financiada al, al día de hoy, tal cual se ha propuesto. Con, con deuda. El salario mínimo. No, y con deuda. O sea, se va a, se va a financiar esa, esa famosa pensión, pero esa pensión va contra deuda del, del Estado en condiciones muy, muy onerosas para el patrimonio público. Entonces, eso implica un desequilibrio fiscal mucho mayor y, por lo tanto, más dificultades para el Estado para mantener su equilibrio, eh, presupuestario y menos recursos para, de, eh, para el cumplimiento presupuestario. Entonces, hay un punto donde va a ser muy importante partir haciendo la reforma tributaria. Y después, obviamente, hay, hay prioridades sociales que son muy relevantes. Lo de la pensión, la, la reforma de pensiones, ah, también sí. es un punto que es crucial ¿sí? y que yo creo que ahí hay, hay enormes posibilidades también de que eso se transforme en en, en, en, en una oportunidad económica para el conjunto del país, ¿no? La medida en que los recursos de las pensiones que hoy día sirven para la especulación financiera se puedan eh, orientar hacia la inversión en el desarrollo nacional, que es un tema fundamental para poder dar valor agregado a la producción, para generar en las pymes una capacidad de acceso al crédito, para fortalecer la, la capacidad productiva del Estado, etc. Y en segundo Sería lugar... Sería difícil para tu campo educativo también. Sí, y en el caso de la educación el poder pasar, digamos, de, de, de una forma de entender el, el derecho a la educación que ha sido, por decirlo así, bancarizada, ¿no? mediada por la banca, en la, el caso del CAE, por ejemplo, como un, un caso ejemplar, ¿no? y en muchas otras formas, ya sea en la enseñanza inicial, media, o universitaria, o, o superior, la idea de un subsidio a la demanda. Era pasar de ese modelo, donde se subsidia a la demanda, a lograr financiamientos basales para todas las instituciones y además generar condiciones para el desarrollo de una educación como derecho. Eh, hoy día sabemos que eh, eso no está funcionando de esa forma, sino que más bien la educación al ser eh, o a estar operando bajo un financiamiento de voucher, la ¿no? este, forma de subsidio que incluso aplica la gratuidad, etc., en el caso de las universidades, en el caso de la educación particular subvencionada también, eh, crea distorsiones que son muy, muy, muy evidentes ¿verdad? y que no permiten que se orienten los recursos a, a quienes deben llegar, que son los estudiantes, pero también a una educación de calidad. ¿verdad? La educación de calidad muchas veces se entiende simplemente como, como estandarización y no como lo que debería ser que es eh, eh, unos niveles universales garantizados ¿Ah? y que el Estado puede eh, ofrecer ¿ah? eh, de una manera bastante más homogénea a la que hoy día se está haciendo. Bueno, estamos en segundo paso con y nuestro programa Un Café con Álvaro ramis Olivo, rector de la Universidad de Humanismo Cristiano, pero yo les mencionaba que, que Álvaro ha tenido también otra serie de actividades muy interesantes, y en tu trabajo en ATAC, Álvaro, y como articulista en Le Monde Punto Final, en El Mostrador, que he leído algunos artículos tuyos, suele escribir sobre la necesidad de avanzar en mejoras sustanciales para beneficio del ser humano. Que es una de las máximas que uno lee en Le Monde Diplomatique y Atac, ¿no? Otro mundo es posible. Es así, profesor Ramis, otro mundo es posible. Y en el ya. caso de Chile, frente a tanta expectativa levantada tras el triunfo de la prueba de dignidad, ¿es posible otro Chile o es imperativo otro Chile? ¿Qué se necesita para ello? bueno también claro filosóficamente si algo es posible es necesario es decir si algo eh, existe la condición de posibilidad para que pueda desarrollarse una mejor educación si es posible tener una mejor salud si es posible ¿eh? si evaluamos que existen esas condiciones de posibilidad construir esa, esos sistemas de salud de educación de democracia etcétera eh, mejores, de mayor sustancia, de mayor capacidad, es un imperativo, como tú dices, ¿no? Es, es, es, la, la, la posibilidad construye necesidad, ¿ya? Y, y, y impulsa la necesidad. Eh, obviamente que nadie está obligado, también dice el aforismo, a hacer lo imposible, ¿ya? Nadie está obligado a hacer lo imposible, en términos de que si, si, si por ejemplo, no existe... El, recursos, no sé, en Haití, para poder eh, construir un, una, una educación de mayor calidad, porque el Estado está en quiebra, ha sido vandalizado por el colonialismo, por el racismo, por la, la corrupción, etcétera. Nadie le puede pedir a ese Estado ofertar una educación mínima, porque está con unas tareas básicas que no ha realizado, que es constituirse como un Estado básico de, de, de, de social y, y de derechos, ¿no? En el caso de Chile, la situación es distinta porque evaluamos ¿no? y, y tenemos conciencia de que no estamos pidiendo un imposible, estamos pidiendo un, eh, un programa y generando una, una, una demanda que tiene condiciones de posibilidad. ¿ya? Yo recuerdo muy bien el 2011 cuando los jóvenes, los estudiantes salieron a la calle a pedir la, la gratuidad, muchos dijeron eso no es posible, es imposible, ¿ya? porque no existen recursos, porque bla, bla, bla, había mil razones, que poco a poco en el debate se fueron mostrando como falsas, como que estaba encubriendo ese debate, algo que, eh, que, que se podía realizar. Y ya sí condiciones para poder cambiar la matriz de la educación. Lo mismo que yo creo que estamos hoy día percibiendo en muchos ámbitos de realidad, de que el, eh, las transformaciones que se están anhelando desde la ciudadanía y lo que motivó el el estallido social, fue pues justamente la conciencia de esa posibilidad, de que no estamos pidiendo, nos está demandando un eh, programa que no tenga bases, por decirlo así, de, de implementación. Eh, obviamente, en ese, en ese rango, siempre el, el anhelo, el deseo, puede ser mayor que, eh, que la posibilidad concreta que los seres humanos tenemos de poder eh, llevar adelante nuestra nuestros uh -huh. sueños. Pero aquí los sueños son bastante humildes, ¿no? Creo que el salir del sistema de FP, por ejemplo, es algo que, eh, que es normal en el resto del mundo. Nuestra, la anomalía no está en Chile. El rest, eh, o, o La anomalía está en Chile. El resto del mundo no es la anomalía, ¿no? Somos nosotros los, somos, los anormales en eso, ¿no? Nosotros somos los anormales con un sistema uh -huh. de salud privatizado, con este, este sistema de SAPRE. Nosotros somos los que tenemos una anomalía en el caso, por ejemplo, del único país en el mundo que tiene privatizada el agua, nosotros somos la anomalía cuando decimos que tenemos una policía que no, que no cumple sus dos funciones, no, no, no, no logra detener la delincuencia, como estamos viendo estos días en las cifras oficiales, y al mismo tiempo tiene disparadas, digamos, las violaciones de los derechos humanos. Entonces, no protege a la ciudadanía y por otro lado, eh, viola los derechos humanos. Entonces, ahí hay un, es una anomalía, eso de mandar una, una policía, ¿ah? una función policial justa, adecuada, que respete a los derechos humanos, es algo básico, que no, básico. no debería ser un, un, un, un, un sueño, por decirlo así, no es una utopía, es simplemente una condición de una sociedad civilizada. Pero algo también, y, y lo, lo has visto quizás tú también ahí en las, en las preguntas y afirmaciones de, de aquellos que nos están viendo y escuchando, eh, sale a relucir el tema del litio, ¿no? Entonces, sí. efectivamente, resulta una normalidad que tú, en forma social, los ciudadanos le digan, señor, no, no, licite, no licite un recurso como este, sí. no lo haga a última hora, entre gallo y medianoche, viene un nuevo gobierno y usted hace exactamente lo contrario, lo que indica el sentido común, la moral, la ética, lo que indica, indudablemente, la, el tener buenas relaciones con, con la sociedad. O sea, aquí se hace, desde el punto de vista del gobierno, lo que ha querido. Y el litio es un ejemplo claro. Mm. Es un ejemplo absolutamente claro de que se ha pasado por el aro los deseos de la ciudadanía y los anhelos de, de, de cuidar nuestros recursos naturales. Sí, ahí, bueno, los que tenemos un poco más de años, podemos recordar que a fines de los años 80, cuando termina la dictadura, junto con la Constitución, generan lo que se llamaron las leyes de amar las leyes de amarre, eh, fueron distintos dispositivos legales que permitieron, más allá de lo que la constitución, por decirlo así, limitaba o por decirlo así, neutralizaba las capacidades de, de cambio al sistema político, esas leyes de amarre complementaban el sistema ¿no? y permitieron, por ejemplo, que por, por muchos años no hubiera cambio que sea, en televisión nacional o uh -huh. impedían que la, la composición, por ejemplo, de los, de los consejos de las empresas públicas, o permitían ¿a? o limitaban ¿a? reformas en muchos ámbitos que eran muy particulares, ¿ya? en las Fuerzas Armadas particularmente, ¿no? Ahí también hubo leyes de amarre muy específicas, diseñadas para mantener el statu quo o para proteger determinados intereses. Yo creo que hoy día estamos viendo lo mismo, no es que el señor, el gobierno, digamos, eh, simplemente se olvida, o no, quiere, no, no escucha, o está simplemente... No, aquí hay una acción premeditada, uh -huh, planificada, uh -huh. diseñada, para construir un amarre, para impedir, ¿eh? en el diseño normativo, con un plan ¿eh? legal, ¿eh? una forma de blindar ¿eh? esta licitación. Y por lo tanto, es, eh, va a ser una pelea, por decirlo así, eh, que se va a abrir eh, a partir del 11 de marzo, muy dura, debido a que acá estamos hablando de hechos consumados, y que eh, se van a tener que diseñar dispositivos, digamos, de, de cambio legal, que tengan eh, todos los precedentes históricos al, al respecto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo Chile logró en 1972 aprobar la, la nacionalización del cobre y de la gran minería, para eso, ¿m? quienes estuvieron en esa discusión legislativa tuvieron que también dar un circunloquio, ¿no? Un rodeo jurídico para poder lograr lo que parecía imposible, ¿no? Cuando Salvador Allende quiere nacionalizar el cobre y la gran minería se encuentra con que eso está en manos de mineras norteamericanas Anaconda, entre otras, ¿no? Y esas empresas para poder eh, aceptar la, la, la, la nacionalización, exigen una indemnización. ¿verdad? Y lo, el, el, la genialidad legislativa de los parlamentarios de la época y de los, los asesores técnicos ¿no? fue eh, que la indemnización se aceptó, pero fue cero. Fue cero porque se calculó en base al valor de la... De, de, de, de, de la tasa de ganancia que estaban obteniendo las, las mineras no en Chile, sino en el, en el mundo, la, la bajo las Entonces se sacó una, un, por decirlo así, un, una media, ¿no? incluyendo las, mine, las minas de Estados Unidos que estaban con una, una tasa un, de, de, de, de ley minera muy baja, lo mismo en África, eh, y por lo tanto se logró eh, establecer una indemnización que al final fue cero, o en algunos casos negativa, ¿no? Y por eso se pudo, ¿no? Yo creo que estamos sometidos a, a, a condiciones que, que no, no es primera vez que la, la historia nos coloca como país, ¿no? Volver a, a tener enfrente este tipo de debate nos va a obligar a revisar esas cosas, ¿no? Lo mismo que uno puede decir con, con la, en el caso del agua, cuando la, si la Constitución logra eh, establecer, digamos, un por decirlo así, un cambio en las condiciones de los derechos de agua vamos a enfrentarnos a algo muy parecido a lo que ocurrió con la reforma agraria es un, es, yo creo que es la analogía más, más precisa ¿no? la, la, la, el cambio en la legislación del agua va a ser una segunda reforma agraria por la atención que va a, a implicar por los intereses que va a tocar por el tipo de, de, de normativa que va a tener que, que asumir y por las resistencias que va a encontrar entonces a ese tipo de, de, de referencias nos estamos encontrando, ¿no? El, el, el tocar eh, los intereses de, de, de este tipo de, de grandes sectores económicos va a requerir eh, revisar la historia y, y enfrentar creativamente ¿eh? Eh, esos desafíos con esos precedentes. Absolutamente, absolutamente, Álvaro. O sea, los desafíos que vamos a enfrentar eh, son enormes y, y, y la necesidad en muchos aspectos de... Lo mencionaba una de las televidentes, recuperar Chile para los chilenos, ¿no? En sus recursos naturales, en, en el agua. Eh, o sea, hay mucho trabajo que hacer. Álvaro, estamos en una transmisión en un café con, de Segundo Paso con Osur, junto a Opal, prensa eh, acá en Chile, que hace un trabajo destacadísimo en el plano de dar a conocer, informar. Un trabajo muy, muy valioso. Y quiero llevarte a la última, a la última pregunta en esta conversación. Te quiero llevar fuera del ámbito local. Y me refiero a los desafíos en política exterior. ¿Cuál debe ser el enfoque en esa área? ¿Qué nos debe animar en orden a nuestras relaciones bilaterales? Perú, Bolivia, Argentina, regionales, con el conjunto de, de nuestra Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica en general, y globales. ¿Qué hacen, por ejemplo, en el tema migratorio? Los vínculos con países, por ejemplo, que violan en forma crónica los derechos de millones de seres humanos como es el caso de Marruecos, que ocupa y coloniza al pueblo zagrawi, Israel, que ocupa y coloniza al pueblo palestino. ¿Debe existir también, así como esta creatividad que hay que ponerle en la revisión de lo que se ha hecho y que no nos favorece, también una revisión de los acuerdos políticos, económicos y militares que tenemos, por ejemplo, con esos dos países que te mencionaba? Claro. Bueno, hay, hay por decirlo así, eh, tareas que también son de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En lo inmediato es romper con, con toda la lógica que ha impuesto el gobierno actual en la partidización de su política exterior desde un enfoque que ha llevado a lo que se llama ProSur. ¿no? El ProSur es el símbolo, por decirlo así, del, de la destrucción, de la, de la ruptura de los procesos de integración latinoamericano en base a, una, a un diseño fundamentalmente... Ingenicista, de una lógica que está basada fundamentalmente en, en, en, en aunar ¿no? a los gobiernos de la derecha y de la ultraderecha en el continente para eh, lograr una hegemonía, ¿no? Eso debe ser abandonado. Y por otro lado, tenemos que contribuir activamente a reconducir los, los procesos de integración que quedaron truncados, ¿no? eh, Al respecto y la reciente cumbre CELAC ya de una señal importante, bueno, sí, lo mismo sí, sí. debería hacer el proceso UNASUR, y yo creo que ahí, obviamente que, más allá de las siglas y de los instrumentos que disponemos, lo importante es la actitud, por decirlo así, de, de superar esas, esas experiencias para solucionar los problemas que tiene América Latina. Y en eso, yo creo que lo que tú refieres, digamos, a la migración es el mejor ejemplo. Acá necesitamos entendimiento, no conflicto. Obviamente que Colchane, ¿no? uno puede entender el enojo, la rabia, ¿no? la angustia de la gente que vive en Colchane debido a que el Estado no es capaz de, de contribuir al, a, a la propia calidad de vida de las personas que viven en Colchane ni menos, tan, menos de los inmigrantes que, que están justamente atrapados en ese lugar. Pero una relación, por ejemplo, proactiva con Bolivia en ese ámbito ¿no? más allá de, de, de, de todas las historias eh, que podamos tener como pueblos ¿no? en, en este ámbito, sería fundamental para poder restablecer las confianzas y hacer que Colchane no sea la víctima de una mala política migratoria, sino que sea el lugar de encuentro ¿no? y de construcción de, de un normas. futuro compartido con Bolivia. Colchane debería ser la puerta del país, no la zanja, no el mm. lugar donde nos, nos, nos desencontramos, ¿no? Y por lo tanto, una política activa, por ejemplo, respecto a Bolivia, debería ser fundamental, justamente en materia migratoria y a partir del de diseño de, un, de, un, de una lógica colaborativa que permita zanjar ciertas cosas que hoy día, por decirlo así, deberían estar superadas en una relación bilateral madura, que eh, ve que el, el, el concierto latinoamericano exige eh, colaboración activa, ¿no? Eh, respecto a, a temáticas como, como las últimas que tú me señalabas respecto a Marruecos o, o el caso de Israel ¿no? también es un ámbito donde eh, la lógica imperante hasta ahora ha sido más bien eh, doble, ¿no? por un lado la avestruz digamos, la negación de las violaciones de los derechos humanos de manera sistemática ¿eh? el, el, el ocultamiento la falta, digamos, de, de reconocimiento de todas las atrocidades que se cometen en ese campo contra ¿no? los pueblos, el Sahara, el Sahara, o el pueblo palestino. Y por otro lado, muchas veces también la colaboración activa ¿no? y, y desinhibida en, en, en, en, en esa materia con, con, con los estados que están hoy día vulnerando la legislación internacional. Entonces, un compromiso fundamental con los derechos humanos debe ser integral, no puede ser selectivo y debe eh, abordar justamente este tipo de, de procesos que son hoy día los más cruciales respecto a, a pueblos que están en, en situación de indignidad ¿no? por el, el abuso constante en los cuales ¿no? se comete contra ellos. ¿no? Álvaro, eh, hemos llegado al, al término de esta, de esta conversación y, y, y quiero agradecerte enormemente por, por la claridad, la concreción que has tenido, agradecerte que, que asistas a un café con aquí en Segundo Paso con Osur, en transmisión con, con Opal. Agradecer a los televidentes que, que, que a través de sus comentarios y, e interrogantes también enriquecen esta transmisión. Y, y tomar lo que tú dices, ¿no? que hay, hay que tomar eh, Colchane o cualquier otro lugar de Chile como un punto de encuentro, de unión, de comunión, y no como zanja, no, no como muro, no como separación. Y, y ese es el plano, de, de, indudablemente, que deben tener nuestras relaciones exteriores convertirnos en un patrocinador, un, alguien que dinámicamente busca mejores perspectivas y expectativas para nuestro país en el mundo. Así que en ese plano agradecer tu presencia, eh, agradecer que nuevamente estés en, en, en nuestro programa, tú has sido también columnista en, en el portal, así que un abrazo fraterno y gracias por tu presencia. Muchas gracias Pablo, un abrazo a todos y todas, gracias. Bueno, Álvaro Rami Solío, rector de la Academia de Humanismo Cristiano, articulista en medios de, de, de información, una persona que ha estado vinculada a lo social, a lo político, y siempre es un agrado contar con, con opiniones como, como las de Álvaro y aquellos invitados que hemos tenido en un café con, y que se ha sumado, Opal, a estas transmisiones en vivo. Agradecer nuevamente a los televidentes que con sus preguntas, interrogantes y sus afirmaciones enriquecen esta dinámica. Nos encontramos la próxima semana en otro Un Café con aquí en Segundo Paso, los Sur.